Hola, bienvenidos a nuestro curso de Instrumentos Lab 101. En el video de hoy veremos algunas reglas básicas para la escritura de valores, símbolos y unidades. Los temas que cubriremos en nuestro video de hoy son Escritura de valores numéricos Separadores de cifras decimales Escritura del nombre de las unidades Puntuación con unidades y símbolos Escritura de prefijos Y prefijos con exponentes Vayamos a nuestro primer ejemplo. Cuando se tiene un número con varios dígitos, se deben separar en grupos de tres, siempre partiendo a partir de la coma de los cifros de los valores de decimales y el, el símbolo que lo separa es el, es el espacio, ni un punto ni ningún otro símbolo adicional. Asimismo, en el siguiente ejemplo, el nombre de las unidades deben escribirse con letra minúscula así correspondan o no a nombres de científicos en este caso metro va con la letra mayúscula porque inicia frase y la única excepción a esa regla es celsius que va con c mayúscula de resto kelvin, amperio y voltio va con letra minúscula al inicio la siguiente regla los símbolos de las unidades se escriben con minúscula excepto en este caso si la unidad está dada en, en honor a algún científico, metro va con m minúscula, gramo va con g minúscula, voltio, julio y amperio, cada uno va con letra mayúscula. En la siguiente regla, los símbolos de las unidades no se deben pluralizar. Por lo tanto, metros es una sola m y si le pongo ms para significar metros, en realidad el, el significado sería milisegundos. En nuestra siguiente regla, al escribir los símbolos de las unidades, no se deben terminar con punto, excepto cuando se trate al final de una oración o un párrafo, como vemos en la pantalla. Batio no tiene punto, en la parte inferior vatio tiene un punto, está puesto de forma incorrecta. En la siguiente regla, nos indica que, después del valor numérico del parámetro, se debe dejar un espacio antes del símbolo de la unidad. Se exceptúa el caso de los grados, minutos y segundos del ángulo, del ángulo plano. Esto lo vemos en nuestros ejemplos de lo que es correcto e incorrecto. La siguiente regla indica que si el valor numérico de una magnitud se escribe en letras, la unidad se debe escribir completa y no utilizar símbolos. Por ejemplo, 3 vatios, 8 ohmios, escrito en letras, o 24, valor numérico y el símbolo B mayúscula para voltios. En la siguiente regla, los prefijos de los múltiplos de las unidades se escriben con mayúscula, como en este caso GHz, Se exceptúa Kilo, hecto y Deca, que en este caso van con letra minúscula. Ahora, para el caso de los submúltiplos, todas las, todos estos símbolos se escriben con letra minúscula, es la forma correcta para hacerlo. La siguiente regla indica que el símbolo del prefijo no se debe separar del símbolo de la unidad ni por espacios, guiones, ni ningún otro signo. Y no se deben utilizar prefijos co compuestos. En este caso, nanofaradio es correcto, pero nunca milimicrofaradio. En nuestras siguientes reglas, nunca se deben combinar los símbolos con nombres com completos de las unidades, por ejemplo aquí tenemos 3 vatios, 8 ohmios. Y no, el número 3, vatios y 8 ohms. Y en la siguiente, si el valor numérico de una magnitud se escribe en letras, la unidad se describe de forma completa, microohmios, micrómetros, kilomios y no micron m Si el exponente, y finalmente, si el exponente de una unidad, el prefijo que acompañe a la unidad también estará afectado por dicho exponente, como vemos en el ejemplo. En resumen los temas que hemos visto el día de hoy son la escritura de los valores numéricos incluyendo separador de cifras de decimales, la escritura del nombre de las unidades y de los símbolos, puntuación con unidades y símbolos, escritura de prefijos y prefijos con exponentes. Y hasta aquí nuestro video de, de, de algunas reglas básicas para escritura de símbolos y unidades. En el siguiente video veremos el sistema legal de unidades en Colombia. Muchas gracias.